Muy buenas tardes, noches, vamos a hacer un vídeo súper rápido sobre cómo bajarnos, cómo hacer funcionar todo el panel de SolidJobs en nuestro ordenador con el objetivo o la intención de desarrollar nuevas características y poder colaborar en el proyecto, ¿vale? Así que voy a intentar hacerlo todo por consola, súper rápido, súper conciso, para que lo podáis tener de la forma más sencilla posible funcionando en vuestro ordenador. Para eso, ¿qué vais a necesitar? Git... Eh, Docker y Docker Compose, vale, no hace falta NPM ni nada, es un Angular el panel, se va a conectar directamente a producción Lo tenemos permitido para ello y no vais a tener que hacer absolutamente más, ya está, solo eso Así que nada, vamos al lío eh, Vale, vamos a intentar hacerlo más o menos como un usuario normal, nosotros como usuarios vendríamos aquí a la, a la, a la página web corporativa de SolidJobs Aquí abajo vais a poder encontrar todas las redes sociales, ¿vale? Entre ellas GitHub, que es lo importante. En GitHub tenemos un proyecto que se llama WebApp. La WebApp es el panel este que veis aquí, donde tenemos cada, cada uno nuestro currículum, ¿de acuerdo? En este caso, le doy a la WebApp y vais a poder ver este proyecto, ¿vale? En el cual aquí ya indica cómo arrancarlo y voy a enseñar yo cómo hacer un checkout o un clone y cómo arrancarlo, ¿vale? Eh, usuarios eh, expertos, aquí ya sé que vais a venir aquí, vais a venir a Code, clone, tal, mal, ¿vale? porque Porque cuando hagáis modificaciones y las intentáis subir y las intentáis subir a Solid Jobs os va a salir denegado porque no está permitido, ¿vale? ¿Cómo hay que hacerlo? Tienes que hacer un fork, hacer vuestros cambios y luego proponer una pull request, como por ejemplo ha hecho por aquí Sergio, ¿veis? Aquí Sergio nos ha añadido unos archivos en el docker ignore para que en producción no subamos cosas que no tienen que subirse en los contenedores porque se no pesan más y me, me queda pendiente probarlo y en cuanto lo pruebe yo lo mergeo vale la dinámica es esa creamos eh, nuestro fork vale dándole aquí yo en esta navegación no tengo sesión iniciada pero eh, en este sí vale le dais al fork y luego cada vez que subáis algo a una, a una vuestra de vuestras ramas podéis hacer un pull request ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, dicho esto, para clonar, venís a vuestro fork, ¿vale? Y aquí en clone, opción preferida la que queráis, yo en mi caso SSH, porque ya tengo la clave SSL en mi ordenador, entonces es súper cómodo hacer un kit clone y un push y todo, porque todo está sincronizadísimo. ¿Vale? Vamos a clonar el proyecto antes de nada. Podéis leer el Redmi, pero básicamente en el Redmi lo único que tenemos es Makeup, porque me lo he trabajado, nosotros lo hemos trabajado, mejor dicho, para que el Makeup directamente te arranque el servicio. No tengas que romperte los cascos para montártelo y sea una locura cada vez. No, solo hay que hacer git clone, Makeup, ya está funcionando. Y os lo voy a demostrar. Para ello, me abro una terminal. Git, ay, espera, que estoy estoy en mi home. Eh. Yo me voy a ir a Projects, me voy a ir a SolidJobs. Por aquí tengo yo mi proyecto. Exactamente. Entonces me voy a hacer git clone de mi proyecto. Y le voy a llamar en este caso WebApp eh, Fork. Vale, por ejemplo. Okay. Que es el Fork mío. Vale. Entramos, ya estamos dentro. Lo que os he prometido, Makeup, ya está, funcionando. Pum. Tarda un poquito porque al final esto por debajo lo que se pone a hacer es el npm install de angular y, y creo que ninguna cosita, más solo npm install y ah, el ingi claramente claramente ¿no? y aquí ya tenemos en el localhost 4200 escuchando pues nada, venimos aquí y en este caso esto es lo primero que vais a ver vais a ver que vuestra aplicación funciona pero no tenéis la sesión iniciada ¿cómo conseguir sesión? tenéis que iros a producción ¿Vale? porque aquí no vais a poder hacer login porque el login es por OAuth es, es es Google quien os hace el login venís aquí abrís la terminal y una vez teniendo la terminal abierta le dais a console y aquí en console que estaba pensando yo que no quiero. Bueno, que me da. Venga. Hemos venido a jugar. Eh, aquí tenéis que agarrar una, una clave del local storage que se llama session, ¿vale? GetItem. No quería mostrar la, la sesión, pero luego pensamos la cierro luego y ya está. ¿no? Ya está. Aquí tenemos mi sesión, ¿de acuerdo? Eh, no sé si. Vale, localStories.getItemSession, lo copiamos. Venimos aquí. A localhost 4200, me abro mi terminal y le pongo local item session que se llama eh, la variable o que almacena nuestra sesión local storage y la, o la clave y le agregamos el valor que hemos conseguido de la, de la otra ventana. Pap. vale Ahora vamos a actualizar y no funcionará. En plan, no parecerá que funcione nada. vale Perfecto, venís aquí simplemente y en vez de login. Ponéis CV y aquí dentro del CV ya tenéis, ya disponéis de lo que sería el panel, ¿vale? El panel de, de SolidJobs. Tenéis los mismos datos que eh, aquí en producción. Eh, la imagen no se está viendo, creo que porque apunta en el localhost, ya lo revisaré. O si no, algo que ya tenéis para arreglar, ¿no? Y, y nada, ya está sincronizado. Eh, cualquier cambio que hagáis ahora mismo en vuestros archivos se reflejaría aquí directamente. Y por supuesto, si aquí, pues eh, yo que se le llamo Hansi y lo guardo, puedo venir aquí, lo actualizo en un momento y podré ver que se ha cambiado también en producción. ¿Cómo saber? Mm, es decir, ahora ya tenemos el proyecto funcionando y que quisiéramos agregar algo, pero no sabemos el qué, ¿vale? Muy sencillo. Os venís aquí a GitHub, ¿vale? Y aquí en Solid Jobs Entráis en SolidJobs, le dais a proyectos y aquí tenemos SolidJobs, aplicación web. En este caso, por ejemplo, tenemos una mejora que se agregó un mensaje rojo avisando de que hay secciones ocultas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando aquí en formación, esto lo pongo así en oculto. Esta formación, cuando yo renderizo ahora el PDF de mi currículum, no va a salir. Y puede confundir mucho al usuario porque si en algún momento lo ha puesto oculto y no se acuerda, no, no va a saber realmente volver y encontrarlo, o va, a caer, o va a tardar bastante, o básicamente no va a ser accesible. ¿Vale? La accesibilidad no solo es poner subtítulos, ¿de acuerdo? Lo siento. Así que nada, el objetivo es poner aquí un mensajito rojo, ¿vale? Y aquí, dentro de, es decir, dentro de todo este proyecto, todos los tickets los iremos acumulando y esto estará bien explicado. Eh, ¿Por qué lo buscamos? ¿No? Pues como usuario de la aplicación, cuando creo un currículum con secciones ocultas y si de lo descargo, eh, me sale en blanco y, y tengo complicaciones luego para desarrollar el currículum, ¿no? Como es lógico. La solución, agregaremos un mensaje rojo antes de descargar tu currículum en el caso en el que tengas algún, alguna sección oculta, ¿vale? Esta es la preview de cómo se debería de ver. Y aquí además hay detalles técnicos, ejemplos, y luego aquí un detalle técnico de qué datos tienes que recoger o cómo tienes que hacerlo para saber si tienes que mostrar o no tienes que mostrar el mensaje este es un ejemplo de ticket eh, vamos a querer o estamos ahora eh, desarrollando o diseñando un servicio para todo lo que sería el cómo se dice esto la parte de formación de acuerdo lo haremos público entero el código porque el login lo haremos con OAuth frente a nuestra plataforma, por lo tanto sigue siendo seguro la única parte que no publicaremos nunca va a ser la parte de, de inicio de sesión ¿vale? por motivos obvios, no tengo obvios en realidad, pero por si acaso no tengo tanto tiempo yo como para estar ocho horas en este proyecto, me gustaría y, y bueno, os animo a todas las personas que desarrolláis software o producto, también o diseño a que vengáis aquí, ayudéis, colaboréis y además vayáis al código de, de SolidJobs y os pongáis en el README como colaboradores, porque así lo podéis poner también en el currículum, y podéis poner que estáis colaborando con una entidad sin ánimo de lucro, que es Jobs. Y bueno, así puedes encontrar un poco el, el currículum, que es el objetivo, ¿no? Al final de, de todo esto, acceder a, a un puesto de laboral. Así que nada, espero que, que me haya explicado bien, que sea más o menos sencillo. Que os guste el proyecto y sobre todo en la caja de comentarios, cualquier duda, cualquier cosa que nos os haya entendido, que os haya explicado bien, o algún error que os salga, eh, me escribís y, y yo estaré pendiente. Así que nada, pasad buena tarde y hasta luego.